Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Hoy os voy a hablar de la vulnerabilidad. Normalmente, el sentirse vulnerable es algo que tratamos de ocultar porque nos da eh, miedo el sentirnos heridos físicamente, moralmente, tal como dice el diccionario, que es la vulnerabilidad. Por tanto, contemplamos el mostrarnos vulnerable como algo negativo. Sin embargo, eh, hay una oportunidad de poder ver la perspectiva de la vulnerabilidad desde otro lugar. Cuando nos presentamos vulnerables, te abres de alguna manera a que puedan ocurrir cosas que igual no esperas, incluso de ti mismo. Me refiero a que incluso el equivocarte, el darte permiso para poder cometer un error es algo natural de la vida, algo normal y no pasa nada por poder cometerlo. De hecho, cuando cometemos errores eh, lo que nos permite es aprender descubrir eh, nuevas maneras de funcionar frente a ello. Cuando ocultas el error y no lo quieres ver, no quieres eh, aprender a través de él o no sabes cómo hacerlo, normalmente buscas generar una imagen de protección frente a los demás para que no te hagan ese daño. También surge eh, lo que es la exigencia y la perfección. ¿no? Tengo que hacer las cosas siempre bien con la exigencia que corresponde añadida a ello. Por tanto, eh, mostrarnos vulnerable es un recurso natural. Cuando alguien se muestra vulnerable, está mostrando su debilidad y a veces uno piensa que puede ser un riesgo, ¿no? porque si ven algo de mí que puede no gustar, ¿qué pensarán de mí? Entonces tratamos de controlar esa imagen pública que tenemos frente a los demás. Lo podemos ver en el campo político, lo podemos ver en las relaciones profesionales, incluso en las directrices marcadas de organizaciones ¿no? como algo vital, incluso en el liderazgo. Entonces, eh, veamos de que es algo eh, natural, es una perspectiva que podemos abordar. Eh, las personas que se pueden presentar vulnerables, que se dan permiso para decir, bueno, me he equivocado, o no sé si es con B o con V, o tengo esta duda, decir el no sé es mucho más sencillo, ¿no? porque uno puede aprender. Son personas más orientadas al aprendizaje, con mayor capacidad de aprendizaje incluso. Los que no presentan su vulnerabilidad normalmente cuesta pedir eh, favores, cu cuesta preguntar para buscar respuestas en los demás, porque cuesta decir que no sé y encima mostrar que uno no sabe. ¿no? Entonces son personas eh, que viven la experiencia más cerrados al aprendizaje. Y eh, luego también el error se ve como algo pues, negativo, eh, con exigencia, entonces hay una tendencia a esconderlo. Y suelen generar más antipatía, es lo curioso, ¿no? a su alrededor, porque quizás si vemos que mostrarnos vulnerable en momentos determinados puede ser una fortaleza en lugar de una debilidad, puede ser un recurso de aprendizaje en lugar de una exigencia detrás de una perfección. Nos puede vivir por un lado, vivir... Más tranquilamente las cosas, conocernos mejor, aceptar más quiénes somos y aceptar más a los demás en este eh, sentido. ¿no? Eh, no quiere decir que estemos mostrándonos vulnerables todos los días, pero sí eh, decidir que hay momentos donde no pasa nada por situarte en ese lugar de debilidad. Lo curioso es, desde mi experiencia personal, que cuando lo practicas y das ese paso... En ese momento las personas no te están enjuiciando, las personas no se lo toman mal, al revés, hay una tendencia a querer ayudar, a querer aportar y se sienten más cómodas y confiadas. ¿sí? Así que bueno, eh, es una propuesta a no esconder los errores, a abrirnos al aprendizaje... Eh... Y a contar también pues, con lo que necesitemos de los demás cuando nuestros recursos no, no sean lo suficientes para clarificar o para alguna situación en la que nos encontremos. Así que nada, seamos más humanos en la propuesta, más cercanos, más confiables y bueno, pues conectemos más desde este lugar. Así que nada, que os vaya bien con el recurso.